Gracias. transformando mi corazón en viento latiendo y lluvia eterna y brisa mi alma cantó con los palos y rompió la cadena y fue aire hilándose Vuela alto, allá donde te lleven tus sueños, allá donde te guíe tu corazón.